Fraude es una palabra que en elecciones eh, se hace muy conocida eh, y más en nuestro sistema electoral colombiano y precisamente nos encontramos con el senador Gustavo Bolívar, senador bienvenido a Otra Voz. Y el fraude, eh, digamos que se apodera de las elecciones en Colombia. Usted tiene programado un debate para que le contemos a las personas de qué se trata y por qué se convoca este debate. Mira, el fraude no es nuevo, el fraude es una práctica antigua. Incluso desde el siglo pasado, del siglo XIX, antepasado. Es famoso un fraude en la elección de Rafael Núñez, cuando habiendo ocho departamentos aparecen nueve votos y, uno, y ese voto definitivo el que le da en la presidencia. En esa época, digamos, se votaba era por delegados departamentales. Eh, a, a través del siglo ha habido muchos fraudes, famoso el del 1970, en el que la ANAPU iba ganando las elecciones a las 10 de la noche, el presidente Lleras suspende las elecciones y al día siguiente aparece ganando Pastrana. Pero de ahí para acá siempre ha habido fraude, especialmente en, el, en las elecciones mmm, para Congreso y en estas que se presentan en octubre, el 27 de octubre, en las elecciones para elegir concejales, diputados, alcaldes y gobernadores. Es una práctica común aberrante porque nos demuestra que el voto, que es el, el, la garantía del ciudadano de elegir su poder de elección, está siendo manipulado. Eh, es, es de público conocimiento que muchos registradores en, en las regiones venden paquetes de votos a los caciques electorales. Yo mismo realicé una investigación muy grande, me llevó más de cinco años hacerla, y la publiqué en un libro que se llama Cómo se roban las elecciones en Colombia, y ahí mostré paso a paso cómo hacen el fraude, es totalmente indignante cómo hacen el fraude en Colombia, por eso eh, apenas llegué al Congreso, 20 de julio del año pasado, yo ya estaba radicando una proposición para hacer un debate de control político a la Registraduría, al Consejo Electoral, a las autoridades que, se, que tienen que ver con el tema, para adelantar un debate sobre el fraude electoral en Colombia pues para sorpresa mía no me lo programaron en todo el semestre pasado ni en todo, eh, perdón, el año pasado ni en el semestre pasado eh, la administración de Macías no me programó el debate pero ya eh, tengo que darle la buena noticia que antes de las elecciones va a haber ese debate aquí en el Congreso, va a ser un debate muy importante para el país porque nada más ni nada menos que la garantía que tenemos los ciudadanos de que esta democracia no sea de papel, de que no nos sigan mintiendo, de que no siga eh, eligiendo el que escruta, sino el que vota. Y eso es lo que pasa aquí en Colombia, aquí no elige el que vota, sino el que escruta. ¿Y quién escruta? Los corruptos de este país. Senador, el tema de la registraduría. Eh, digamos que siempre ha, se ha cuestionado el tema de los E11, los formularios, y, y, y ahora hay una iniciativa del Consejo Nacional Electoral donde se busca que precisamente la registraduría para el día de las elecciones eh, eh, tenga un formato donde los ciudadanos puedan poner su huella y su firma, pero la registraduría al parecer no acata esta solicitud del Consejo Nacional Electoral y, y que de cierta forma complica el ejercicio de transparencia democrática para las elecciones. ¿Qué opinión tiene usted acerca de esta situación? Siempre que aparece un mecanismo que va en detrimento de los intereses de los corruptos de poder hacer fraude, pues se escudan en el, en el cuento de siempre que no hay plata. Para que la gente sepa, desde 2012 está aprobado el, el voto electrónico en Colombia y la registraduría siempre dice no hay plata. Y no hay ninguna voluntad política, ni ningún presidente desde esa época acá para decir, hacemos una eh, reserva presupuestal para eh, implementar el voto electrónico en Colombia. Entonces seguimos en las actas de papel, en la edad de piedra, ¿por qué? Porque es lo que les facilita el fraude. Entonces saben que ustedes votan y ese voto se transmite en un, voto, en una, un formulario que se llama E14. De ese formulario se dictan casi que telefónicamente las votaciones a alguien que está en los computadores y es a un acta que se llama el E24. Ahí se presenta un fraude grande. El tipo que está digitando, si está comprado, sencillamente pone otras cifras distintas a las que le están dictando. Y lo del lo E11, de que es el, el acta de jurados, pues eh, el Consejo Nacional Electoral ha tenido la gran idea de que los votantes pongamos la huella. Pongamos la huella al lado de nuestra firma. Y esta es una garantía para que en caso de un fraude uno pueda verificar o que pusieron una huella distinta a la de uno o que el, el votante no estaba presente o está muerto. Porque ustedes saben que aquí votan los muertos también. Entonces el cuento de que no hay plata es paja, aquí se roban la plata, aquí se roban billones de pesos al año, y esa implementación de una cosa a esta, realmente es minúscula, pero el resultado y la, digamos el costo-beneficio para el país sería grande, porque podemos llevar a las corporaciones públicas, a las alcaldías a las gobernaciones, a la mejor gente, no a la que haga trampa, ninguna persona que haga trampa, ninguna persona que compre votos, ninguna persona que compre registradores tiene la honradez en su mente va a llegar a robarlos, a tumbarse lo que pueda a recuperar esa inversión porque comprar esos votos cuesta mucha plata entonces solamente hagan cálculo de eso y ayúdenos a presionar en las redes sociales vamos a, a trabajar un, un, un, un hashtag que se llama no más fraude ya les estaremos avisando pero, pero es hora de poner en orden la democracia si no hay tra elecciones transparentes no hay democracia es puro cuento chino no existe la democracia sin elecciones transparentes. Senador, para, para finalizar, entonces importante debate de control político, incluso pues se citaría al registrador sí, está para, citado que, al registrado. para que digamos responda frente a pues, todas estas eh, inquietudes que tiene la ciudadanía, entonces fundamental el debate de control político, pero fundamental también Exacto. la ciudadanía para que eh, presione de cierta forma el ejercicio democrático y se dé la transparencia que tanto necesita el país para que la democracia en Colombia tenga validez. Exacto. Es que el voto debe reflejar la voluntad de un pueblo, no la voluntad de un corrupto. ¿Y para qué hacen toda esa fanfarre de poner a la gente a madrugar, a ir a inscribir las cédulas, después ir a votar, levantarse, ir a hacer una cola? si sí, eso no va a valer para nada. Entonces tenemos que luchar. El comienzo de toda la lucha contra la corrupción en Colombia está en lo electoral, desde la financiación de las campañas y desde el voto. Si esas dos cosas no se superan, no se arreglan, no va a haber posibilidad de que llevemos a los mejores hombres y mujeres de Colombia a las corporaciones, a las alcaldías, al Congreso, a la presidencia. Senador, muchísimas gracias por estar en Otra Voz. Y entonces la noticia eh, ya viene un debate de control político eh, sobre el tema del fraude electoral en, en Colombia. Eh, una investigación que ha hecho el senador Gustavo Bolívar con anterioridad y que pretende precisamente evidenciar todas las falencias que hay en nuestro sistema electoral colombiano. Soy Pablo Bastidas, Otra Voz, Periodismo Libre a la voz, Periodismo Libre